grita el hombre, el hombre al que le grita el alma. ¿Dónde queda la dignidad? ¿Dónde está la verdadera libertad? Lo sabe el hombre, el hombre al que le grita el alma. La paz es la consecuencia de algo, se trata de un resultado, si no hay guerra, hay paz. Pero si hay amor, también hay paz. Lo que no tiene sentido es hacer la guerra con la excusa de la Paz. No se lucha contra la guerra, no se lucha contra la delincuencia, no se lucha contra la pobreza. Simplemente se actúa con amor desde el alma. Sin materialidad, egoísmo, insensibilidad. Punto final a la hipocresía. Paz, paz, paz, paz sin hipocresía. Si existe respeto, solidaridad, empatía, la paz es sincronía. Lo sabe el hombre al que le grita el alma. Cuando se prioriza la fraternidad, se obtiene paz. Armonía Tiene mucho sentido evitar La codicia para conseguir Tranquilidad Es un acto de responsabilidad Bien puede hacerse con alegría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 Sabe el hombre al que le grita el alma Sabe que no debe silenciar su alma Es un acto de responsabilidad Bien puede hacerse con alegría Sin hipocresía Paz, paz, paz Paz sin hipocresía Paz, paz, paz, paz sin hipocresía